Continuamos con el tutorial de Bitwid Studio. En este video vamos a ver cómo funcionan las automatizaciones. Existen diversas formas para crear una automatización, así es que vamos a explorar algunas de ellas. La primera y la más simple es mediante el botón de Automation Write. Al activarlo, se habilita la escritura de automatización en tiempo real. Vamos a ver cómo se hace. Muy útil para grabar automatizaciones con algún controlador MIDI que dispongamos en ese momento, ya que le agrega un toque más humano o también para grabar una presentación en vivo. Al reproducir nuestro tema, cualquier parámetro que movamos se va a escribir estos eventos en tiempo real. Observen. Para darnos cuenta que hemos grabado una automatización, veremos algunos puntos azules en los parámetros que hemos movido. En este caso, solo ajusté los faders de los volúmenes de las pistas de audio. Para revisar las automatizaciones, den clic en los botones que se indican a continuación. Observen que estas automatizaciones se han escrito satisfactoriamente. Voy a volver a reproducir, pero observen cómo los faders de volúmenes se van incrementando o van bajando dependiendo donde de he escrito la automatización. Bueno amigos, en el próximo video veremos cómo se escriben las automatizaciones de forma manual.